Vamos a realizar la respiración de luz completa, de pie, para sentir, entonces, uh, que te sirva la misma. Si en algún momento no sigues o te pierdes, puedes ver el, el, el trozo del vídeo y luego te lo pones, el mismo trozo de vídeo te lo vuelves a poner para, para realizarla. ¿De acuerdo? Cerramos los ojos. Cogemos aire profundamente. Soltamos. Y dejo oscilar ligeramente mi cuerpo. Pongo la lengua en el paladar. Y a la siguiente respiración... ...empiezo a respirar acompañando de mis brazos, cogiendo el oxígeno de alrededor mío y lo atraigo hacia la nariz, la cabeza baja por el cuerpo hasta los pies y expiro subiendo las manos y acompañando hacia afuera, otra vez, y empezamos a contar diez respiraciones contando que cuando cojo aire es una y cuando suelto es dos tres cuatro 5, 6, 7, 8, un poco más intensamente y me expando más en 9. 10 Relajo Me observo cómo me siento Cómo me sentí hace unos instantes Y empiezo a respirar luz y a contar al revés, cogiendo aire, cuento en 10, suelto en 9 y dejo respirar luz por la nariz en 8, Ligeramente más despacio, llenando de luz todo mi cuerpo. Y expiro en siete. Seis. Lleno de luz detrás de mis ojos. Bajo por las cervicales, por el interior de la columna. Cinco. Observo la intensidad como se ha incrementado. Cuatro. Tres. Y acerco mi mano, izquierda y derecha, al estómago, al plexo solar, donde te sientas más cómodo. Mantén en este estado, con los ojos cerrados y sintiendo cómo te encuentras. Desde el plexo, imagina en tu interior una esfera cristalina y ves llenando esta esfera cristalina de la luz que respiras. Observa dentro de la esfera cristalina cómo esa luz es energía y está en circulación. Puedes incluso llegar a percibir ese campo energético que se genera con la esfera cristalina dentro de tu cuerpo, ocupando un espacio. Puedes sentir su temperatura, cómo se incrementa. La puedes más hacer más intensa con tu intención. Simplemente respiras con la intención de hacer más intensa esta esfera y siente cómo se, se materializará. Y pudieras sentir hasta su contacto, hasta su palpitación, su pulso. Como un globo, empiezas a respirar hacia la esfera y la dejas que vaya creciendo hasta que envuelva todo tu cuerpo. Hasta que tú quedes en el centro de la esfera. Y mantente respirando luz en esa esfera y observando alrededor de tu cuerpo toda esa luz circulando generando un campo energético psíquico emocional en el cual te sientes a gusto seguro cómodo y date permiso para disfrutar de este estado. Siente el sonido de la música envolviendo tu ser y tu esfera. Amanece así el rato que sientas. Dejaremos sonar esta misma música durante unos minutos para que puedas seguir tu meditación. Observa cómo te estás sintiendo. Observa cómo puedes perdurar este estado en el tiempo, sin ningún esfuerzo. Céntrate en respirar luz hacia tu interior y de este traspasando por los poros de tu piel a la esfera, observando la energía y la luz moviéndose a tu alrededor. Sintiendo la calma de la plenitud, de que todo está bien. Sintiendo el ser maravilloso que eres, abrazándote y queriéndote. Deja fluir estas emociones ligeras en tu estado presente. Disfruta de la plenitud. El tiempo aquí ya no existe. Para salir de este estado de meditación profundo, hacemos una respiración más intensa dejando estirar el cuerpo. A soltar aire vamos relajando los brazos y vamos moviendo los pies las puntas de los dedos nos reconectan con el cuerpo de las manos de los pies y nos estiramos o vamos estirando partes de nuestro cuerpo depende de la postura si estamos estirados si estamos de pie o si estamos sentados y progresivamente vamos generando movimiento hasta conseguir abrir los ojos sin forzar, en uno, dos, tres intentos, los que necesites. Una vez abiertos, permanecemos un estado durante... Unos instantes. Disfrutando del estado en el que nos encontramos. Es como una caricia que nos hacemos. Y disfrutamos de las emociones que sentimos de bienestar. Plenitud, calma, serenidad y despacio, sin ninguna prisa, vamos incorporando y volviendo a nuestra actividad habitual. Muchas gracias y un abrazo.